Operación Néstor 2 es una operación que, al igual que el año pasado, parte de, como iniciativa de Interpol y consiste fundamentalmente en el fortalecimiento de las fronteras exteriores marítimas en nuestro país mediante el control de las rutas del Mediterráneo. No solamente en nuestro país, sino a lo largo de todo el Mediterráneo, participando en ella eh, otros países... Eh, europeos y, y no europeos, tal es el caso de Italia, Francia, Marruecos, Argelia y Túnez. Así eh, se le dota a la operación de un carácter internacional, eh, todo ello coordinado por la Secretaría General de, de Interpol. Otro de los objetivos principales que tenemos con Operación Necturno pues es la captación y recopilación de información para la prevención antiterrorista, así como la prevención de inmigración ilegal, trata de seres humanos y demás delincuencia transfronteriza y, otro, y otros crímenes eh, de forma organizada. Para ello, España, Policía Nacional, ha previsto un dispositivo ...integral y multidisciplinar... ...integrado por los servicios de frontera... ...de la Unidad Central de Frontera... Los, eh, ...la Policía en el Transporte... ...y contraterrorista. ...este dispositivo es coordinado... ...por la Oficina Central Nacional... ...de Interpol en España... ...y así... Eh, lo, que permite, ...lo que se permite es el contacto directo... Eh, ...entre OCNs de diferentes países... ...dándole el plus de agilidad a este dispositivo".